Fue apresado por la Policía Nacional, Joan Gil, señalado como supuesto responsable de varios robos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Institución del Orden, negó los hechos que le imputan. Yo no robo, que venga cualquier querellante que crea y yo no robo. Ellos porque pues, encontraron una pistola anoche, que un muchacho lo abotó y me la quieren echar a mí. Yo estaba en esa casa porque estaba buscando una muchacha y yo no robo. Porque quieren que yo busque cosas que yo no sé, ellos tienen los ladrones, uno de los ladrones ahí Yo, Angel. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia Según lo establece el informe de la Policía Nacional Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino